eres un impostor, ¿verdad? Te van a descubrir, van a descubrir que eres un fraude. Si estos pensamientos te cruzan la mente, entonces sufres del síndrome del impostor. Déjame decirte qué es este síndrome, cuál es el ciclo del síndrome del impostor y además de regalo te doy un test para que descubras en qué grado lo padeces. Yo soy Olga Semoret, Mujer Cronopio, y estoy aquí para inspirarte, motivarte y enseñarte todo lo que sea acerca de la multipotencialidad y cómo el autoconocimiento, la organización y la productividad pueden convertirte en un súper multipotencial. Suscríbete, dale a la campanita para que no te pierdas de nada, y si quieres hacerme cualquier pregunta, escríbeme en los comentarios o sígueme en las redes sociales, arroba Mujer cronopio. Yo sufro del síndrome del impostor. Es que es un mal muy común entre los multipotenciales porque somos personas que tendemos a alcanzar muchas cosas en varios campos. Tengo algunos trucos debajo de la manga para enseñarte a combatirlo, pero primero déjame decirte de qué se trata y en qué ciclo puedes caer si te sientes un impostor. El concepto del fenómeno del impostor viene de finales de los años 70 y se refiere a este sentimiento intenso de fraudulencia intelectual y profesional que tienden a sufrir los individuos que tienen grandes logros. A pesar de tener evidencia de sus éxitos, estos individuos no son capaces de internalizarlos y creen que fue mera suerte, o que están sobreestimados, sobrevaluados. Más aún, todo el tiempo tienen el miedo a ser descubiertos. En lo personal, me he puesto a pensar ¿por qué se da este síndrome del impostor? ¿Y por qué yo me siento así? ¿Por qué cada vez que yo logro algo, siento que no me pertenece? ¿Siento que fue un golpe de suerte? ¿Siento que, bueno, sí, pero no hice esto o aquello? Y es que creo que el truco está en eso que dicen de que la ignorancia es la felicidad. Cuando un individuo se desarrolla intelectualmente, cuando empieza a tener unos logros muy grandes, ¿qué pasa? Siempre se está dando cuenta de aquello que le falta para llegar a esa perfección que se ha puesto en su cabeza, para conseguir o llenar esas expectativas que ni siquiera a veces son de él. ¿Qué pasa con esto? Que ni siquiera vas a disfrutar lo que estás viviendo. Es decir, no internalizas ese logro porque tu mente siempre está adelantada en el futuro. Tu mente siempre está persiguiendo un imposible. Por ello es tan importante y es la primera cosa que yo quisiera decirte como truco o como herramienta para combatir este síndrome y es que pienses cuáles son tus metas, son tuyas, son de los demás, son de tu familia, son de la sociedad, es algo que crees que deberías alcanzar o es de verdad lo que te va a hacer sentirte en armonía y pleno con tu vida, es decir, que va a hacer sentirte tú mismo, ¿te suena todo esto? ¿Eres un impostor como yo? Si no sabes, si tienes dudas, te recomiendo que hagas el test que te dejo en la descripción. Y por favor, no seas malo, cuéntame tus resultados. El síndrome del impostor comienza con aquellas actividades en las que puedes tener grandes logros. ¿Y qué pasa cuando eso sucede? Que nos ataca la ansiedad, las dudas sobre nosotros mismos y una excesiva preocupación y qué tendemos a hacer por supuesto viene nuestro amigo la sobrepreparación y la procrastinación evitamos hacer las cosas o nos obsesionamos con hacerlas bien y lo logramos y sentimos un gran gran alivio incluso recibimos feedback positivo pero qué hacemos lo descartamos como si no valiese nada el feedback positivo no vale nada ¿por qué porque esto fue que me forcé mucho, no me viene natural o simplemente fue un golpe de suerte porque dejé todo para después. ¿Cuál es la consecuencia de todo esto? Que te percibas como un fraude, que aumenten las dudas sobre ti y que sufras de ansiedad y depresión. Y todo vuelve a comenzar. ¿Ya viste el ciclo del síndrome del impostor? ¿Qué piensas? ¿Lo padeces? No. Recuerda que en la descripción tienes un test para saber si lo padeces y en qué grado lo padeces. Cuéntame tus resultados, no seas malo. Dímelo en los comentarios. ¿Eres un impostor? En el siguiente video te contaré cuáles son cada una de las causas de este síndrome. Pero mejor todavía, te voy a dar una serie de instrumentos, herramientas, claves para que puedas combatirlo. Tú no eres un impostor. Estoy segura de eso. Si no te quieres perder, todo esto, suscríbete, dale a la campanita para que te llegue una notificación. Yo soy Olga Samaret. un buen cronoplo.